maestro del no verbal, es expresar con mi cuerpo lo que realmente siento por dentro. Es algo alucinante lo que uno puede llegar a hacer si localiza exactamente su sentimiento, su emoción. Y esto es algo muy importante a la hora de expresarse en público. Chicos, os lo recomiendo. Emoción pura y dura, expresión al máximo, diversión, juegos, risas, baile. Gracias. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.